Ha llegado el momento de presentaros a una compañera que viene de muy lejos para darnos apoyo. Una compañera que para nosotros representa la oportunidad y la voz de las clases populares a poder autogobernarse. Una firmeza ideológica que mete dos pies en el Parlamento y mil pies en la calle. Una persona que no solo demuestra que otro mundo es posible... Sé sí que es una persona que ha demostrado que este mundo nuevo ya está empezando a nacer. Con todos ustedes, un fuerte aplauso para Teresa Rodríguez. ¡Buenas tardes, Cornellá. Acabamos de ver en este escenario el lugar del que venimos. Nosotros venimos de las luchas. Nosotros venimos de la gente que, a pesar de que veía cómo sus compañeros algunas veces no los comprendían, daban las batallas. Daban las batallas por sí mismos, por sus familiares, por sus nietos y por sus compañeros en los puestos de trabajo, compartiendo espacios de lucha colectiva. De ahí venimos y muchas veces hicimos batallas muy solos. Pero ahora, ahora hemos decidido que vamos a hacer algo más que luchar, que vamos a hacer algo más que resistir, que es importantísimo. Y es ocupar los espacios desde los que tan cómodamente nos han ido robando la vida. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, partiendo de la raíz, de abajo, desde el sitio donde el poder no nos da miedo, desde el sitio donde el poder no nos deslumbra desde el sitio donde entendemos que tenemos que ocuparlo para ponerlo a la disposición y al servicio de la gente. Eso estamos haciendo hoy aquí. Y los ayuntamientos son importantísimos. A mí me gustaría que Cornellá tuviera un alcalde que se recorriera a todos los barrios con una carpeta, recogiendo los, problem los problemas de sus vecinos, buscándoles soluciones, abriendo las ventanas de los ayuntamientos para que entre el aire, en un espacio que se ha llevado cerrado tanto tiempo a la ciudadanía. Y abriendo las puertas para que la gente participe y tome las riendas de su propio destino. Y yo estoy en una institución que es bastante más desagradable que las movilizaciones de las que venía antes, que es el Parlamento. Y los parlamentos son espacios hostiles. Os lo advierto a quien os toque entrar en el ayuntamiento. Las instituciones están hechas para una medida que no es la nuestra. Hicimos una intervención allí por primera vez Podemos en el Parlamento Andaluz, y nos dijeron de todo, nos dijeron de todo, están refunfuñando, están rabiosos, nos tienen alergia, nos tienen alergia, y tienen mucho miedo, efectivamente, y tienen mucho miedo. Y dijeron, no tienes ni puta idea, bonita. Una llega a la institución con mucho respeto diciendo este es un sitio de gente elegante, la gente va vestida muy bien, una chaqueta, unas corbatas, unos cardados en el pelo. Y luego sus señorías son muy bacano muy ordinarios. Muy bacano Y decía un comentarista en la radio, dice, bueno, ¿esta gente de que se asustan? Si esta gente viene de las plazas, de ese sitio donde la gente hablaba y no se escuchaba, que aquello era un follón. Ellos sí que no tienen ni puta idea de lo que hacíamos en aquellas plazas, que aprendimos a aplaudir como los sordos para no tienen ni idea de quiénes somos, ni de lo que podemos hacer. Pero creen que tienen el monopolio de las instituciones y al principio cuesta un poquito hacerles entender que no lo tienen. Y a nosotros ahora nos tienen que pedir permiso para gobernar. Fíjese usted, vaya momento histórico, vaya momento histórico. y nosotros le decimos, bueno, vale, pero ¿por qué no hacer algunas cosas que no cuestan dinero, que son de sentido común y que beneficien a la gente en Andalucía? ¿Por qué no romper las relaciones con las entidades bancarias que están echando a la gente a la calle sin darle una alternativa, incumpliendo la normativa internacional en materia de derechos humanos? ¿Por qué no la Junta de Andalucía, los ayuntamientos, las instituciones, hacen lo mismo que lleva la gente haciendo durante más de siete años, que es colocarse entre los bancos y los vecinos? Aprendamos de la gente, fue lo que le dijimos allí en el Parlamento. Aprendamos de quienes llevan siete años defendiendo a sus vecinos frente a los bancos, hagámoslo desde la institución y es que ellos piensan que la política es algo que solo puede hacer un grupo de elegidos, ese grupo de elegidos que dentro de los congresos de sus propios partidos. ...consiguen pisando al compañero alcanzar cuotas de poder... ...formar parte de la familia que le va a tocar ganar el Congreso... ...formar parte de la familia que le va a tocar encabezar la candidatura... ...así es como se conforman... ...luego nuestros representantes públicos... ...los que se presentan en las papeletas... ...vienen de esa ...y nosotros en la campaña en Andalucía... ...tuvimos el apoyo de un grupo de socialistas... Que dijeron, defender hoy por hoy la memoria de nuestro partido, de nuestros abuelos muertos y enterrados en las cunetas de las carreteras. Defender la memoria del Partido Socialista hoy se llama defender las candidaturas populares, hoy se llama defender a Podemos, hoy se llama defender a la nueva política. Y les dijeron, desecho, les llamaron desecho, quienes se quedaron con el Partido Socialista. Le llamaron desecho y lo hicieron de forma muy torpe porque no se dan cuenta de que están perdiendo a lo mejor de su partido, a la gente que no quiso nunca un cargo, a la gente que lo que estaba haciendo es tratar de mantener la memoria de quienes lucharon por los derechos de todos. Pero hay una cosa que no entienden y es que la política no es una profesión, que la gente corriente hace cosas mucho más difíciles, mucho más importantes todos los días de lo que hace cualquier parlamentario en cualquier institución que llega a fin de mes con su familia que es coger lo que hay en la familia y repartirlo de forma justa, justa entre los miembros de su familia, que es defender a su familia de lo que viene de fuera. El otro día me decía un vecino en Cádiz, yo soy del partido de las puertas de la casa, de mi casa para adentro, de ese partido soy yo. Pues nosotros queremos a esa gente, a esa gente que sabe cómo se gestiona lo común, a esa gente que sabe repartir con justicia lo que hay, a esa gente que sabe defender con uñas y dientes a lo suyo, pero los queremos los ayuntamientos de los pueblos y de las ciudades. La gente corriente hace cosas extraordinarias. Coge una maleta y se va a kilómetros de distancia a buscarse la vida con una estación extraña apuntando una libreta sin saber dónde van a desembarcar. La gente corriente reparte cuando no hay. Las abuelas corrientes echan un poquito más de agua en una olla y le dan de comer a sus nietos. Las mujeres comunes y corrientes se están dejando la vista echando cuenta de dónde cuesta más barato el pan, los huevos los fideos. Esa gente corriente que hace cosas extraordinarias son los que tienen que ocupar las instituciones y desalojar el cinismo que se ha llenado durante 30 años las instituciones de todos los lados, ¿eh? de los ayuntamientos, de los parlamentos, de las comunidades autónomas. Esa tiene que ser nuestra premisa, para eso sirven las candidaturas de unidad popular. Y nosotros hemos propuesto medidas que son de coste cero, pero lo del coste cero vale para algunas cosas, para otras no. Lo de ser tan bueno, de decir medidas de coste cero y participación y cosas que no cuestan dinero. Para algunas cosas sí que vale, pero otras cosas hay que recordarlas. Van a subir los salarios un 1%, decía el otro día un amigo mío en Twitter, dice que bien, voy a poder comprar los cereales de marca en vez de comprar los de marca blanca. Un 1%. Pero ese 1% solamente va a ser para los que tienen un convenio y para los que su convenio se cumple. Más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras del Estado español no van a poderse beneficiar de ese mísero 1%. Y nos enterábamos de esa noticia, de ese gran acuerdo, el mismo día que nos enterábamos que las empresas del IBEX 35 ganaban un 38% más que el año pasado en el primer trimestre de este año. La crisis ha sido un saqueo. Lo que ha pasado en el Estado español, lo que ha pasado en Cataluña es la historia de un saqueo. De quitarle a los de abajo para darle a los de arriba, que cada vez son menos. De convertirnos al Estado español en el tercero con los salarios más bajos de la Unión Europea, en el segundo más desigual de la Unión Europea. Era mentira que la crisis era una forma de arrimar el hombro, que todo el mundo iba a arrimar el hombro en la crisis. No, lo que se trataba era de dejarnos caer al suelo. Lo que se trataba es que de la salida de la crisis, que nos vamos a encontrar un día de esto en los periódicos, ya estamos saliendo de la crisis, ya estamos creciendo, esto ya está hecho, no nos va a reconocer ni la madre que nos parió. Lo que ellos quieren es que nuestros hijos y nuestros nietos no se acuerden de que una vez tuvimos derecho y nosotros no lo vamos a consentir. No lo vamos a consentir. Si se puede y se debe, y se debe, y es urgente, porque no vamos a consentir que la próxima generación se acostumbre a vivir sin derecho y eso puede pasarnos. Fijaos en Estados Unidos, que para ello la, la sanidad gratuita es una quimera, es una cosa imposible. No podemos tolerar educar a nuestros hijos y a nuestras nietas en la resignación y en la apatía. Ese es el objetivo de las candidaturas de unidad popular, ese es el objetivo del cambio político que necesita el Estado español y Cataluña y Cornella. Y dicen otra cosa. Dicen también que desestabilizamos las instituciones. Que es que nosotros no vamos a ponerles tan fácil que formen gobierno, que los tenemos un mes debatiendo en el debate de investidura. Y ellos se creen que no nos acordamos... ...de que con sus mayorías absolutas, ...con su estabilidad institucional... ...acordaron reformar la Constitución... ...para pagar los intereses de los bancos... ...ante que los tratamientos contra el cáncer... ...con la estabilidad institucional... ...acordaron las reformas laborales más dañinas... ...contra la gente... ...y contra los trabajadores y trabajadoras de todo el Estado... ...con la mayoría... ...y con la estabilidad institucional... ...acordaron las reformas fiscales que hicieron... ...que los que tienen más cada vez paguen menos... ...y los que tienen menos cada vez paguen más... ...con esa estabilidad... ...nos robaron la vida... ...sabéis qué... ...bienvenida sea la desestabilización de las instituciones... ...para eso hemos entrado ahí... ...para desestabilizarnos ellos... ...y estar nosotros más equilibrados... ...porque mientras ellos estaban estables... ...la gente abajo... ...estaba como en un alambre... ...como en un alambre... ...y eso también es un gustazo... ...fuera la mafia... ...eso también es un gustazo... ...se acabó la impunidad de quienes brindaban con dinero de todo... Sus comilonas inmundas, los digestivos con los que pagaban, con las tarjetas bla, algunos empresarios en Madrid que llegaron a trascender, que se gastaban 300 euros en digestivo para echar para abajo las mariscadas que pagaban con dinero de todo el mundo. Eso se acabó. Y están empezando a tener miedo de que empecemos a echar cuenta, de que empecemos a perseguirlos allí donde estén, para que cumplan y para que devuelvan lo que se han robado. Yo creo que para conseguir el cambio. Es necesario insuflar a la gente la necesidad de ser valiente. Yo creo que hay mucha gente que está deseando cambiar de voto. Yo creo que hay mucha gente que cada día se piensa si va a votar lo mismo que en las anteriores elecciones o va a cambiar de voto. Pero también hay mucha gente que tiene miedo. También hay mucha gente que dice, esta gente no los conozco, no sé, no los he visto antes en las instituciones. A lo mejor no están preparados, a lo mejor no saben hacerlo bien. Nosotros tenemos que decirle a la gente que nosotros estamos más preparados que nadie porque nosotros, la gente corriente, somos los que hacemos que la vida fluya, los que hacemos que el agua salga por los grifos, que el pan esté hecho por las mañanas. Eso es punto uno. Punto dos, en los movimientos sociales, en la gente que se ha organizado a lo largo de todos estos años, de todas estas décadas, están los mejores técnicos con las mejores alternativas planteadas una y otra vez en la puerta de las instituciones que siempre se quedaban en un cajón ante el cinismo de los profesionales de la política. Y tenemos que decirle otra cosa, no hay que tener miedo de votar cosas distintas, hay que tener miedo de seguir igual, hay que tener miedo de seguir con esta tasa de desempleo, de explotación laboral, de precariedad, de falta de futuro para los hijos y para las nietas, de eso es de lo que hay que tener miedo. Porque dos problemas que, dos enfermedades que tienen los profesionales de la política son el cinismo y la necesidad de mantener el cargo para mantener un puesto de trabajo. El cinismo es lo que hace que cuando llevas más de ocho años en una institución se te olvide cómo vive la gente corriente. Y eso te lleva a que las cosas no te duelan. Nosotros necesitamos representantes públicos en las instituciones que no se profesionalicen en sus sillones. Son los representantes de la comunidad. La comunidad los vota para que ejerzan su representación como quien contrata a un abogado en un juicio durante un tiempo limitado. Y para que gobiernen, para su representados tienen que vivir como ellos. Y tener salarios como ellos, y no cambiarse de barrio, y coger transporte público. Y sabe que cuando pase esa legislatura limitada, que le vamos a permitir a nuestros representantes, van a volver a su puesto de trabajo. Necesitamos controlarlo y controlarnos. ¿Por qué? Porque las instituciones tienen un poder de absorción enorme. Yo cada vez que entro en el Parlamento de Andalucía me pongo delante de Blas Infante, que está allí en mitad de un patio. Blas Infante murió y está enterrado en una cuneta en la carretera de Carmona por los derechos del pueblo andaluz. Y está en mitad del Parlamento de Andalucía, me pongo delante de él, y sé que es lo que voy a hacer en ese Parlamento y en ese Ayuntamiento. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, colocarnos cien chinchetas en los sillones para no convertirnos en lo que ellos son. No podemos parecernos a ellos ni en los andares. Tenemos que estar controlados por los nuestros. Tenemos que estar autocontrolados por nosotros. El Partido Popular y el Partido Socialista han hecho... ...todo esto juntos... ...han cometido este saqueo juntos, a dos manos... ...nos defraudaron juntos... ...especialmente el Partido Socialista... ...lo hicieron juntos... ...juntos acordaron el 135... ...las reformas laborales, las reformas fiscales... ...juntos están negociando a nivel europeo... ...un tratado de libre comercio con Estados Unidos... ...que puede permitir que cualquier empresa multinacional... ...se querelle contra el Ayuntamiento de Cornellá... ...por querer recuperar los servicios públicos... ...de esta ciudad... Juntos están acordando eso, robarnos la soberanía de los pueblos, de las ciudades, de las comunidades autónomas. Por eso es importante tener un ojo aquí. Por eso es importante tener un buen ayuntamiento aquí. Por eso es importante tener a Vidal Aragonés, de alcalde de Cornellá, defendiendo los intereses de sus vecinos barrio por barrio. Con el otro ojo y mirando lo que están haciendo en la Unión Europea, en Bruselas, porque allí lo acuerdan todo, allí no se pelean, allí lo votan todos juntos, las políticas de déficit, la deuda, lo que ha hecho que carguen sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras la deuda asquerosa de los bancos. Eso lo acuerdan juntos en Bruselas. Entonces tenemos que decir que tiene que haber una alternativa. Y respecto al panorama político eh, que está apareciendo ahora, que salen los medios de comunicación todos los días, hay una historia que no es de Pablo Iglesias, pero él la suele contar. Y a mí me gusta mucho, me gusta mucho además actualizarla, porque yo creo que eh, delimita cuáles son los rasgos de las fuerzas políticas que hay ahora en el panorama. Y es la historia de los gatos y los ratones, igual la habéis escuchado ya. Es una historia de Tony Dagla, que es un canadiense socialdemócrata, que fue el que inició la sanidad pública en Canadá. Y Tony Dagla contaba la historia de Ratolandia. En Ratolandia se presentaron a las elecciones por primera vez, cuando hubo democracia, el partido de los gatos negros. Y los ratones decidieron confiar en el partido de los gatos negros. Los votaron, los gatos negros estuvieron gobernando una buena temporada. Y entre las leyes que aprobaron estaba que las puertas de la ratonera tuvieran una forma redonda y tuvieran exactamente el tamaño de la pata de un gato para que de vez en cuando pudiera llevarse un ratón. Ahí estuvieron los gatos blancos, los gatos negros gobernando una buena temporada. Hasta que apareció otro partido, el partido de los gatos blancos. Y el partido de los gatos blancos apareció con un eslogan que era váyase, señor González». Y como los ratones estaban tan hartos de que de vez en cuando se metiera una zarpa de un gato a llevarse a uno de sus vecinos, dijeron vamos a cambiar el voto, vamos a votar ahora al partido de los gatos blancos. Y el partido de los gatos blancos se hizo con el poder. Y acordaron una cosa, las puertas de las ratoneras debían ser cuadradas. Esa era la solución a los problemas de Ratónlandia. ¿Qué pasó? Que en vez de una pata de un gato cabían las dos y sacaban todavía más ratones cada día. Eso hicieron el partido de los gatos blancos. Y luego, cuando ya la gente estaba harta de gatos negros y de gatos blancos, apareció el, el partido de los gatos naranjas. Y el partido de los gatos naranjas lo que decía es los gatos negros y los gatos blancos son los dos unos corruptos. Los gatos negros y los gatos blancos les dan las concesiones de las obras de las puertas de las ratoneras a sus empresas amigas. Tiene que ser más transparente la construcción de las puertas de las ratoneras. Esa es la solución a todo. Los ratones... Lo que tienen que saber es que no importa que los gatos sean blancos, negros o naranja. Lo importante es que son gatos. Hasta que los ratones no se gobiernen a sí mismos no va a haber ninguna solución a, la, a los problemas de los ratones. Solo los ratones se gobiernan a sí mismos. No es un problema del color de los gatos, es un problema de quién gobierna y para quién gobierna. Y para gobernar, Cornellán, sin duda, Cornellán Común, es la alternativa. Y les dejo hablar a ellos, que son los que se presentan a las elecciones. Muchas gracias.